Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos. Eh, vamos a vamos a comenzar con la charla. Eh, en principio, en principio ya sabéis que esto es una es una charla eh, incluida dentro del proyecto um, de la FECID, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, las ayu ayudas del año 2013, el proyecto se llama Astronomía, Astronomía Ciudadana y, bueno, en definitiva, pues se trata de eso, de, de enseñar eh, proyectos que puedan ser realizados, sobre todo, eh, bueno, por la sociedad, pero sobre todo, en las aulas, ¿no? Por, por, por estudiantes que todavía no son eh, universitarios. Bueno, la charla de hoy yo creo que va a ser muy interesante porque es, eh, os voy a enseñar cómo mmm, calcular y mejorar órbitas de, de asteroides tipo Neo, ¿de acuerdo? Y, y bueno, lo, la, mi idea es hacer un ejemplo para para que veáis eh, que realmente es posible, de forma muy sencilla, participar en un programa, en este caso, de investigación eh, científica. A ver, deciros que hay un, como en otras charlas, hay un pequeño retraso de unos 15-20 segundos entre lo que yo voy hablando y lo que vosotros oís. Por tanto, si me hacéis alguna pregunta, pues, eh, pues voy a tardar un poquillo en... En responder. Eh, en fin, los 15 o 20 segundos hasta que la pregunta la veré inmediatamente. En la parte derecha veis que hay un chat y podéis en cualquier momento hacerme cualquier comentario o pregunta. Prefiero al final, pero bueno, si alguien no puede aguantar, pues, pues que lo haga. Pero. Eh, pero, como digo, hay un hay un pequeño retraso y. Y entonces, bueno, pues simplemente pues eso tenéis que entender pues que, que a lo mejor no, no lo veis al momento. Eh, como siempre, primero vamos a presentarnos. Eh, podéis en el mismo chat incluir quiénes sois, vuestro nombre y de, vuestra institución y dónde estáis. Y, y así más o menos sé um, a quién a quién me dirijo. Bien, um, bien. A ver, espero que me estéis, espero que me estéis oyendo. Espero que me estéis oyendo. Y, bueno, pues nada, saludar a todo el mundo, eh, eh, José Antonio desde Málaga, yo creo que igual repites, eh, Cebrián desde, desde Cádiz, eh, a ver si me colocáis en el, en el, en el chat, dónde estáis y quiénes sois para para saber eh, quiénes estamos en la sala. Eh, este, vamos a esperar un par de minutillos, a ver si alguien más se apunta y, y empezamos en breve. Bien, entiendo. Vale, David, desde Extremadura. Alberto, que está en Madrid. Eh, Jimmy, que está en, en Colombia. Muy bien, fantástico. Siempre es bueno tener gente al otro lado. del mar, ¿no? Del océano. Bien. Bueno, pues vamos a vamos a vamos a comenzar. Eh, vamos a comenzar. Eh, os, ahora vais a dejar de verme. Voy a compartir el PowerPoint. A ver, sabéis dos cosas. Tanto el tanto la la charla que voy a dar, el PowerPoint está disponible en la web. Y lo, podéis, y, lo podéis, perdón, y lo podéis usar ¿eh? siempre que no sea cobrando. Podéis coger la charla y podéis usarla en donde queráis, incluso modificarla. Y luego también tenéis disponible la, una actividad didáctica, una actividad educativa uh, con, bah, con más detalles de todo lo que voy a contar. de acuerdo Todo ello está, ya sabéis, en el portal educativo astroaula.net eh, y bueno, pues de ahí podéis sin ningún problema bajar eh, eh, los, los PDFs y en el caso del PowerPoint es un, es un Google Drive, es un Google Doc. Bien, pues venga, vamos a empezar. Eh, ahora vais, vamos a pasar a lo que sería la charla. Bien... Eh, Ah, saludos también, parece que hay Carlos desde Uruguay, una agrupación de astrónomos aficionados. Fantásticos. nada, encantado de teneros en, en la charla. Eh, <coughs> a ver, como eh, esta, esta charla está un poco relacionada, un poco relacionada con lo que contamos la semana pasada. La semana pasada se trataba de a aprender a calcular curvas de luz de, de asteroides y a partir de ahí calcular el periodo de rotación, que es un parámetro mmm, importante de, de, la, de, de los asteroides. ¿no? Um, y, en, y en esta charla el, se trata de uh, calcular órbitas, o, me, o mejor, mejorar órbitas, no de cualquier asteroide, sino de asteroides tipo NEA yo creo que ya muchos de vosotros sabéis qué significan esas siglas, pero hoy hoy lo, lo contaremos. ¿eh? Son asteroides que se acercan um, a la Tierra. Hoy lo contaremos de forma um, detallada. Bien, vamos a empezar. Voy a dar un breve repaso, me imagino, hay gente que igual estuvo en la charla de la semana pasada y esto ya les suena. Como igual no sois todos, le voy, voy a dar un pequeño repaso muy rápido, en cinco minutos, porque realmente lo que me interesa es la parte práctica final, donde vamos a intentar hacer un cálculo de una órbita uh, de un objeto que estuve observando ayer. Bueno, rápidamente, eh, ya sabéis que los sistemas estelares se forman, es necesario tener una estrella y tener una nube de, de gas y de polvo que, por efecto de la gravedad, empieza a rotar um, alrededor de esta estrella y acaban los pequeños fragmentos um, de roca y de las partículas acaban eh, formando planetesimales que, acaba, que acabarán formando eh, los planetas. Ya digo, voy a ir muy rápido porque esto en principio es lo que hablábamos el año pasado. Si sí me interesa, en esta di diapositiva tenéis un esquema, primero la, las unidades de distancia, sabéis que en el sistema solar se miden en unidades astronómicas, que es la distancia media entre la Tierra y el Sol, alrededor de 150 millones de kilómetros, y tenéis distintas visiones de nuestro sistema solar, desde las partes más internas, el sistema solar interno, que tenemos los planetas rocosos, Mercurio, Venus, eh, la Tierra y Marte, hasta la nube más externa, donde se supone que residen los cometas, que es la nube de Oort, una nube esférica que está a unos 63.200, está a un año luz, que son aproximadamente 60.000 unidades astronómicas. Me interesa, me interesa sobre todo ver eh, la situación de los asteroides, que está en el, en el llamado, el cinturón principal de asteroides, está pintado arriba a, a la izquierda, eh, y este cinturón principal de asteroides ya sabéis que está entre las órbitas de Marte y la órbita de eh, Júpiter. Seguimos. Eh, bueno, volver a repasar que ya no tenemos planetas y cuerpos menores, sino en medio, hace un par de años nació o nacieron los planetas enanos, ¿de acuerdo? Eh, Plutón, que todos sabíamos que era muy, un, ojo, un planeta raro, los únicos que no lo, no lo veían eran los americanos, pero bueno, al final, pues uh, nos pusimos todos de acuerdo y decidimos que efectivamente Plutón era un planeta raro y le llamamos ya planeta enano, pero claro, al hacer ese tipo de objetos, eh, eh, bueno, pues, pues, pues añadimos, se añadieron más a la familia de Plutón y, y hoy en día, pues tenemos del orden de, ya una decena de planetas enanos y, e irá creciendo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis, por ejemplo, Ceres, que es gran, un gran asteroide del cinturón principal, ya es un planeta enano, y luego objetos que están en el cinturón de Kuiper, objetos helados como Eris, Makemake o Haumea Aumea, eh, son todos, repito, planetas enanos. Veis aquí un poco la definición, la diferencia entre un planeta y un planeta enano es que el planeta enano principio, no ha limpiado su órbita de otros objetos. Tendría las mismas características con planeta, que orbita alrededor de la estrella, tiene forma esférica, pero pero la diferencia es con que planeta. Sí que ha limpiado la órbita de otros compañeros y en cambio, eh, y en cambio un planeta enano no. Lunas de nuestro sistema solar, vamos a pasarlo rápidamente... Mm, bueno, hay otros objetos también interesantes que también han nacido en la última década, que son los objetos que se llaman transneptunianos, la palabra lo dice, objetos que están más allá de la órbita de Neptuno. Ya conocíamos un tipo de transneptunianos, eh, los cometas, que ya he dicho antes, están esta, en esta nube esférica, um, la nube de Or, pero en los últimos años, han empezado a, a nacer o a descubrirse otro tipo de transneptunianos, se llaman los objetos helados o objetos del cinturón de Kuiper, entre los cuales encontramos a muchos de los nuevos planetas mmm, enanos. Bueno, aquí tenéis un poco una, una, un dibujo con los principales mmm, objetos eh, helados, objetos transneptunianos. Bien, seguimos... Eh, en esta diapositiva es eh, muy interesante porque son objetos, tanto asteroides o cometas, visitados por ingenios, por naves humanas, ¿de acuerdo? Eh, la principal diferencia, veis aquí, entre un asteroide, que en definitiva es una roca, metal, son normalmente mayores que, que los cometas, estamos hablando que tienen tamaño los asteroides, hay, en fin, los asteroides cubren todos los tamaños, pero podemos encontrar rocas de hasta mil kilómetros de diámetro, mientras que los cometas, podríamos hablar de bolas que son bolas de nieve sucias, están formadas principalmente por por hielos, el 80% como veis aquí es hielo de agua, monseo de cabo, carbono o dióxido de carbono, por silicatos e incluso orgánicos, moléculas orgánicas. Viven, ya hemos dicho, en el cinturón de Kuiper o sobre todo en la nube de Or, sus tamaños suelen ser más pequeños que los asteroides, ¿de acuerdo? Entre 10 y 50 kilómetros. bien, seguimos finalmente tenemos también dentro de los cuerpos menores del sistema solar los meteoroides meteoros, es decir, esas pequeñas partículas diríamos, serían los asteroides más pequeños entonces pasan a llamarse meteoroides, partículas realmente, realmente suelen ser centimétricas alrededor del centímetro si entran en la... si los vemos entrando en la atmósfera terrestre se llaman meteoros. Si los encontramos en medio de un desierto o en la Antártida, entonces pasan a llamarse meteoritos. Bueno, vamos a lo que realmente es la charla de hoy, ¿de acuerdo? Pero, pero bueno, era necesario hacer una pequeña introducción, sobre todo para la gente que no estuvo la semana pasada en la charla de las órbitas eh, cometarias. Eh, bueno, vamos, vamos primero... Con, con las definiciones, ¿de acuerdo?, de lo que sería un NEA. Y aquí hemos de distinguir entre varias siglas, ¿vale? ¿de acuerdo? Primero, la, la más genérica sería NEO, todos son siglas en inglés, ¿de acuerdo? En el caso del NEO eh, sería Near Earth Object, eh, objeto cercano a la Tierra. Entonces es cualquier objeto del sistema solar que tiene un perihelio, es decir, la distancia mínima al Sol por debajo de 1.3 unidades astronómicas. Recordar, recordar que la distancia media de la Tierra al Sol es una unidad astronómica, con lo cual estos objetos se acercan, o sea, con, con ese perihelio, con esa distancia mínima al Sol, se acercan mucho a la órbita de la Tierra, ¿de acuerdo? Dentro de los NEOS um, um, hay que distinguir cuatro tipos distintos. Primero serían los NEAS, ¿eh? que como la palabra en inglés indica serían los asteroides que se acercan a la Tierra. ¿de acuerdo? Serían asteroides que tienen su perihelio, vamos a llamarle Q, Q significa la mínima distancia de un objeto al Sol en su órbita, el perihelio, entonces, en este caso, eh, lo, los NEAs son asteroides que tienen su perihelio por debajo de 1.3 unidades astronómicas. Lo mismo pasaría con los cometas, se llamarían NEC. En este caso, además de tener un perihelio por debajo de 1.3 unidades astronómicas, también eh, son de periodo corto, ¿de acuerdo? Son cometas normalmente del cinturón de Kuiper, Uh, y que tienen una, un periodo de revolución alrededor del Sol por debajo de los 200 años. Dentro de los, de los neos, que parezca, una, en fin, eh, parezca extraño, ¿no? pero también tendríamos a los satélites, los satélites artificiales, pueden considerar objetos eh, que se acercan a la Tierra. Uh, y finalmente también tendríamos a los meteoroides, es decir, eh, eh, esas partículas con tamaños, Podríamos hablar de por alrededor de los 50 metros y que realmente podemos seguirlos. Ya sabéis que en los últimos años hemos podido, eh, hemos podido detectar meteoros o meteoroides entrando eh, en, a la Tierra o, o, o en una órbita cercana a la Tierra. Entonces, bueno, pues también forman parte de, de esos NEOs. ¿eh? Siempre, repito, que puedan detectarse antes de su entrada. En la atmósfera terrestre, esto va a ser algo normal en los en los próximos años. Bien, realmente a nosotros nos interesan los eh, los NEAs, de acuerdo. O sea, nos vamos a sobre todo centrar en los NEAs. Bueno, este este gráfico también lo, lo incluí la la semana pasada. A ver, perdón, aquí. Eh, pero lo vuelvo a repetir. Creo que es muy interesante. Mm, Uh, a ver, es un gráfico donde se observa la evolución del número de asteroides descubiertos desde la década, como veis aquí, del año 1980, ¿de acuerdo? Partimos, perdón, esto es directamente YouTube, entonces no sale algún anuncio, partimos de esos 10.000 objetos, repito, son asteroides descubiertos, evidentemente estaban ahí pero todavía no teníamos ni sus posiciones, ni velocidades, ni sus órbitas, ¿vale? Y podéis ver, es muy interesante porque podéis ver, bueno, hay cuatro puntitos que serían los cuatro planetas interiores y un puntito externo, todos estos en azul, que sería Júpiter, ¿eh? el objeto más interior, sería Mercurio, después tenemos Venus, la Tierra, Marte, y el más externo, que es Júpiter, bueno, a veces desaparece debido a que... Un gráfico cuadradito, ¿no? Y podéis ver cómo uh, empiezan a aparecer objetos, ¿de acuerdo? En color, bueno, pues en un color... Arabo, arabo, ahora mismo ha vuelto a aparecer Júpiter, la parte izquierda. Bien, en rojo tendríamos asteroides que cruzan la órbita de la Tierra, en amarillo que se aproximan a la Tierra, NEAS, ¿de acuerdo? Los rojos también son NEAS, ¿vale? Dentro de los NEAS ya veréis que hay, um, que hay distintas eh, clasificaciones. Eh, luego, luego tendríamos, tendríamos, tendríamos, en amarillo ya lo he dicho que serían los neas y, y en verde tenemos el resto. Veis cómo a partir, veréis cómo a partir del año 2000 su número empieza a aumentar de forma considerable porque empezaron los grandes proyectos, sobre todo americanos, de rastreo. De, de asteroides, ¿de acuerdo? ¿Eh? Proyectos como el Panstar, Catalina, Spacewatch o Linear son proyectos que han contribuido a que hoy en día, como veréis al final del gráfico, hoy en día eh, conocemos alrededor de 650.000 asteroides, ¿vale? Pero lejos de, de, de parar eh, los descubrimientos o la tasa de descubrimientos sigue aumentando y cada mes cada, cada mes se descubre alrededor de de 2.000 asteroides, ¿vale? Sabemos, sabemos, por modelos teóricos, que en el cinturón de asteroides puede haber millones de asteroides, ¿de acuerdo? Y sobre todo lo que está pasando eh, con los últimos proyectos es cada vez podemos ver, eh, vi, detectar objetos que tienen un brillo superficial más débil y por tanto estamos viendo objetos de tamaños cada vez menores, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es muy interesante, repito, ver esta, la evolución de esta de este gráfico, ¿no?, de cómo van apareciendo eh, en los últimos 20 años, eh, pues, eh, asteroides, hasta llegar a esos eh, prácticamente 650.000, que repito, que cada año se irán incrementando. Bueno, hay otro gráfico a la derecha que está medio tapado, vamos a ver si consigo destaparlo, eh, a ver si consigo destaparlo, no. Lo que he conseguido es ir a la siguiente diapositiva. Bien. Bueno, eh, os lo cuento. Os lo cuento. Eh, realmente dentro de los NEAS tenemos de tres tipos. Los que diríamos eh, Apolo, los, los amor y los... Aten. Eh, a ver, es que me gustaría... Voy a intentar solucionar el tema de que no se vea. Vale, porque yo creo que es importante que podáis ver... Que podáis ver el gráfico. Pero no no lo estoy consiguiendo. Ah, vale, sí, ahora se está viendo. Bueno, aunque no esté la presentación, venga, perdonad. Eh, bueno, aquí tenéis el aquí tenéis el gráfico, ¿de acuerdo? Eh, entonces tenemos, como he dicho, tres tipos de, de, de NEAS, mmm, los Apolo, los Atenas y los Amor. Por eso a veces también se suelen llamar los NEAS los, los triple A. ¿Vale? De Apolo, Atenas y Amor. Bueno, es un poco complicado, un poco liado el, el definir cada uno de estos tipos de Eneas. Simplemente se definen por sus parámetros orbitales. Como veis, los Apolo son tienen su, el semieje mayor de una unidad astronómica y su menor de 1.02. Es decir, son objetos que vienen, como veis en la... Yo creo que es, se entiende mejor en el, en el gráfico, vienen del cinturón de asteroides y... Llegan en órbitas elípticas más por debajo de la o sea, más cerca del Sol que la Tierra, ¿de acuerdo? Es decir, superior estaría, como veis aquí, por debajo, eh, o sea, más cercanos eh, que, la, que, la, órbita, o sea, que la, la órbita de la Tierra. Los, los, amor, los amor, su afelio, su afelio está, es decir, la distancia máxima al Sol estaría un pelín. Eh, más allá que los Apolo, ¿vale? Pero no, no se acercarían tanto al Sol, ¿de acuerdo? El perihelio está entre 1,3, lo veis, ¿no? Los amor está entre 1,3 y 1,02. como Y finalmente, eh, y finalmente los los Atenas serían los que estarían eh, no, estar, no, no llegarían hasta el centro de asteroides y serían probablemente los más peligrosos para la Tierra porque pueden cruzar. Como veis, la órbita de la Tierra. Luego tenemos un cuarto grupo. Pasa que estos hay muy poquitos, que serían objetos que están siempre dentro de la órbita, o sea, entre la órbita de la Tierra y el Sol. Hay poquitos, hay poquitos de estos uh, inner Earth Objects. Ok, bueno, es quizás más difícil de contar que de ver en el que de ver en el gráfico. Bien, seguimos. Eh, voy a volver. A la presentación. Bueno. A ver, un momentito de ¿eh? que estoy, estoy con la presentación, pero pero aquí me he vuelto a salir. Un segundillo, ¿eh? Bien. Eh... Vamos a volver. Vale, aquí lo tenemos. Vale. Dentro de los, dentro de los NEAS, eh, se ha definido, y dentro de estos tres grupos, esta triple A, se han definido unos especialmente importantes, porque eh, son los llamados PHA, porque son los que realmente suponen algún peligro para la Tierra, es decir, son los que teóricamente podrían eh, colisionar eh, con nuestro planeta. ¿De acuerdo? Repito, se llaman PHA, otra vez, unas siglas en inglés, de objetos potencialmente peligrosos, o asteroides, perdón, en este caso, asteroides potencialmente peligrosos para nuestro planeta. A ver, es importante definir dos parámetros en el caso de, de un asteroide que se pueden calcular a partir de las oscilaciones. El primero es el tamaño que tiene el asteroide. El tamaño de un asteroide se calcula a partir, no, no podemos hacer de otra forma, no podemos ir con un láser y medirlo, sino que lo que nos podemos medir es el brillo o la magnitud del objeto y hemos de suponer dos hipótesis. La primera es que su albedo o su composición superficial, su reflectividad a la luz solar es más o menos la misma para todos los asteroides, ¿de acuerdo? Eso es una buena suposición. Y luego, la segunda suposición no es tan buena, sobre todo si veis aquí el, el objeto eh, NEAR, ¿no? Es un asteroide que claramente se ve que no tiene forma esférica, pero... No tenemos otra forma de, de calcular tamaños de objetos que no hemos visitado, entonces hemos de suponer que son esferas. A partir de esas dos suposiciones podemos calcular sus tamaños. Por tanto, cuando hablemos de tamaños, que después os pondré una estadística de tamaños de los de los NEAS, um, eh, tener en cuenta que, que pueden haber errores, ¿vale? Pueden haber errores porque estamos suponiendo, repito, que son esféricos y no lo son, ¿vale?, y que su composición superficial es más o menos la misma para todos, y bueno, pues, aunque esta probablemente se acerca más a la realidad, pues, también puede haber diferencias. Pero si no, no habría, sin estas suposiciones no podríamos calcular tamaños. Finalmente hay otra magnitud otro parámetro importante que se define en un asteroide, que es su magnitud absoluta, se llama H, cuando la veáis escrita por, por ahí en la literatura, significa el brillo que tendría, o la magnitud que tendría, un asteroide, a ver si lo colocáramos a una distancia de una unidad astronómica y de la Tierra, y un ángulo de fase, es decir, ese es el ángulo que forma Tierra solo asteroide de cero grados. Eso significa que el asteroide está en oposición, es decir, que estaría en la en la sombra o cerca. si está en la sombra no lo vemos, pero estaría cerca de la sombra uh, que produce la Tierra en el espacio, parecido a un eclipse de luna. Eso se llama la oposición. De un, de un asteroide en definitiva es como si el, estu, el asteroide estuviera en fase llena ¿no? entonces es importante para definir el, el brillo que esté completamente iluminado por el sol bien, la última actualización de objetos potencialmente peligrosos nos dicen nos dice que tenemos alrededor de 1500 y siempre pongo fechas porque esto puede cambiar en medio año ahora son 1500, dentro de medio año pues podemos a lo mejor rozar los 3.000 el ritmo, el ritmo de descubrimiento es alto ¿Cuál es la definición de un, de un objeto potencialmente peligroso? Bueno, ya sabemos que tiene que ser un NEA, eso está claro pero además tiene que ser un NEA que cumpla dos condiciones la primera es que, otra vez una, una, una sigla en inglés que su, su MOI, es decir la, la minimum orbit intersection distance esto sería la distancia entre la órbita del cometa y la órbita de la Tierra, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa distancia entre órbitas esté por debajo de 0.05 unidades astronómicas, que pasado a kilómetros sería 7,5 millones de kilómetros, o yo me aclaro mejor si hablo de distancia Tierra-Luna, sería como 25 veces la distancia aproximadamente, la distancia entre la Tierra y la Luna. Entonces, repito, eso significa que la órbita, la mínima distancia entre la órbita de la, de la Tierra y del cometa está por debajo de esas 25 veces Tierra-Luna. A ver, cuidado, eso no significa que vaya a colisionar con la Tierra, porque para colisionar debería estar más cerca y además debería eh, eh, coincidir en el tiempo, los dos objetos, la Tierra y el asteroide. En este caso, no estamos hablando de tiempo. Es decir, puede ser que los dos objetos no estén a esa distancia porque no coincidan en tiempo en ese momento. ¿Me entendéis? Pero pero esa es la definición. Es decir, potencialmente, si se acercan las órbitas, ya puede haber posibilidad en el futuro de que también, en un momento dado, se acerquen los objetos. En definitiva, es una definición. ¿De acuerdo? Y la segunda propiedad de un objeto potencialmente peligroso es que su diámetro sea mayor de 150 metros, ¿de acuerdo? Es decir, que tenga una H, ya sabemos lo que es la H, la magnitud absoluta, eh, por debajo, las magnitudes van al revés, que el brillo tenga una magnitud por debajo de 22. Bueno, quizás un poco liado he intentado contarlo lo más fácil posible, pero, bueno, estas son las definiciones que hay en el mundo de de los NEAS. Bien, seguimos. Un poco de estadística, ¿no? Todo el mundo habla muchísimo en la prensa de, de los NEOs y de los NEAs y de los peligros, pero realmente cuántos tenemos y, y, y cómo se distribuyen, ¿no? Fijaros, esto es una, una estadística en función un histograma de lo que tenemos en el eje del, de las X son los años y en el eje vertical de las Y es el número de descubrimientos y separados por los distintos proyectos, ¿de acuerdo? Bueno, la, la suma total serían de, de... de Aquí estamos hablando de Eneas, yo os he dado números de Neos, pero bueno, cometas hay muy poquitos, cometas tipo Neo hay muy poquitos, con lo cual prácticamente Eneas y Neos, a sus números son prácticamente iguales. Bueno, lo que podéis ver aquí es como el, el número de descubrimientos cada año va creciendo, prácticamente es lineal, ¿de acuerdo? Repito, los tenéis separados por proyectos, ¿no? Veis que ahora el proyecto estrella que nació hace en el año 2010 es Pan Star, pero, por ejemplo, Catalina, el Violeta, bueno, pues ha dado muchísimas, muchísimos descubrimientos, ¿de acuerdo? Eh, pero vuelvo a repetir, lo importante es que eh, este, el número de, de NEOS, ¿no? no de asteroides totales, pero de NEOS, tenemos alrededor de unos 11.232, ahora mismo, repito, esto está actualizado hoy, y cada mes se descubren 22 neos. Repito, eh, o sea, una cosa son los asteroides, y dentro de los asteroides tendríamos eh, eh, 22 nuevos neos, que vuelvo a repetir, neos y neas prácticamente son iguales porque cometas, eh, o sea, nex, es decir, cometas que se acerquen mucho a la Tierra, pues hay muy poquitos, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos decir de los tamaños? Bueno, aquí sí que ya hay un poco de luz, ¿vale? Un poco de luz. Eh, hemos pintado eh, la estadística de lo mismo, en función del año, los asteroides mayores de un kilómetro, ¿vale? O sea, el diámetro del asteroide es mayor que un kilómetro, vuelvo a repetir, suponemos simetría esférica. Y aquí sí que, bueno, pues ya vemos cómo mmm, hasta el año 2000 el, sus, su descubrimiento fue prácticamente exponencial, es decir, eh, en el año 95 no conocíamos, es increíble, en el año 95 no desconocíamos la población de Eneas por encima del kilómetro, que son bueno, pueden ser realmente muy peligrosos en caso de impacto, pero gracias a todos estos proyectos, repito, sobre todo americanos, hoy en día ya conocemos, ya conocemos prácticamente la totalidad de asteroides tiponea por encima del kilómetro. Fijaros que en los últimos años los descubrimientos eh, prácticamente están en 4 o 5, es decir que eh, podemos, decir, podemos decir que el objetivo de los astrónomos americanos que eran 10 años conocer la población de neos por encima de un kilómetro pues lo han lo han conseguido y ahora de lo que se trata es de, de tenerlos controlados no es decir de saber eh, de saber que siguen en sus órbitas vale y no han sufrido algún tipo de perturbación que los ha podido desviar es un poco lo, el objetivo de esta charla es decir que entre todos que entre todos eh, eh, realizamos observaciones de estos de estos eh, NEAS para saber que siempre están donde deben estar. En la gráfica pequeñita mmm, bueno, pues tendríamos eh, el número de descubrimientos de NEAS eh, no, el número de descubrimientos no el, el número total de NEAS por tamaño ¿vale? También, bueno, aquí lo que se puede ver algo que ya sabemos y es que el, el, el número de NEAS es exponencial con el tamaño fijaros que de tamaños por encima del kilómetro pues tenemos alrededor de unos 1000 pero es que por por debajo del kilómetro, es decir, entre 300 metros y 1000 pues ya tenemos 3000 y, y eso crecerá, eso crecerá ahí sí que, ahí sí que no conocemos eh, yo me atrevería a decir que ni el 50% de de esa población, ¿de acuerdo? bien, seguimos Vamos ya a la práctica, que es realmente el principal objetivo de la, de la charla. Os voy a enseñar cómo observar, calcular la órbita de un NEO, incluso enviar el reporte a el Minor Planet Center, que es el centro gestor de, eh, de los cuerpos menores del sistema solar, como no podía ser de otra forma, está en Estados Unidos, en Harvard, y... Bueno, eso es una suerte, porque no todas las observaciones y descubrimientos de mmm, tanto de asteroides, de cometas, están centralizadas en el Minor Planet Center, es un organismo que depende de la Unión Astronómica Internacional, la IAU, y eso, pues está muy bien, está muy bien de que todos estemos de acuerdo que ese es el centro, ¿no? Porque de alguna manera um, tienen, pueden correlacionar y organizar los datos de forma muy eficaz, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el proceso para, para hacer una observación de un, de un NEO, de un de un NEA sobre todo y poderla y poderla reportar? Bueno, lo primero deberíamos seleccionarlo, ¿vale? Ahora, ahora os voy a hacer un ejemplillo a ver si funciona eh, y os haré todo el proceso. Nos conectaremos a esta página que veis aquí, que es justamente la la página del Minor Center donde diariamente Um, um, muestran aquellos objetos que están más descontrolados, para decirlo de alguna forma, y que se, necesita observaciones, se necesitan observaciones urgentes, ¿vale? Ahora nos conectaremos y veréis esa lista. En segundo lugar, eh, bueno, hay que saber la posición del objeto, hacer observaciones de de cuerpos, de cuerpos menos del sistema solar es, es, es muy complicado ¿vale? es probablemente es de las observaciones más complicadas que hay en astronomía porque estos objetos se mueven ¿vale? si tú quieres observar una un objeto del cielo profundo la galaxia de Andrómeda por ejemplo muy sencillo, tiene unas coordenadas que te las puedes aprender, siempre son las mismas o cambian muy poco eh, vamos, cambian en escala de años ¿vale? de decenas de años pero durante una noche, pues no, no cambian las coordenadas en el cielo de un objeto como Andrómeda. De los asteroides sí, de los asteroides sí, tú vas a observar un asteroide a las 11 de la noche y tomas las coordenadas y dentro de una hora puede ser que ya no esté en tu campo. Con lo cual, hay que sacar coordenadas prácticamente cada media hora y fijarse muy bien en las coordenadas que tiene en el momento que vas a observar. Por eso... Tener un buen reloj es imprescindible, es decir, que si queréis realizar observaciones de, de asteroides eh, hay que tener una escala de tiempos muy precisa. Uh, hay que hacer la observación y en eso, bueno, pues disponéis ya de la red de telescopios Gloria, que por cierto os adelanto que mm, el primero de agosto ya va a ser pública y, bueno, pues hay varios... Hay varios um, telescopios mmm, nocturnos, quizá algunos ya conocéis al TAT, pero bueno, hay otros, hay hasta, mmm, ahora mismo hay seis eh, telescopios eh, nocturnos que eh, podéis usar. Los slots, hay gente que ya me preguntó que, claro, que solo se ofrece la posibilidad de usar un cuarto de hora. Efectivamente, un cuarto de hora, si queréis hacer una curva de rotación, es poquito, pero para este trabajo es fantástico. Es decir, en un cuarto de hora se puede hacer una solación de un NEO, de un NEA, um, y reportar las coordenadas al Minor Planet Center, ¿de acuerdo? Y eso, repito, es muy, muy importante. Estamos haciendo ciencia, no es una observación académica, por eso se tiene que hacer bien, ¿vale? Si no, a la tercera vez que reportes mal, ya te van a poner en la, li en la lista de, en fin, de gente no deseable, ¿no? Entonces hay que, hay que hacer las cosas bien. Eh, tenéis que tener eh, un, algún programa para hacer la astrometría, yo os recomiendo un programa muy sencillo que se llama Astrométrica, ahora lo manejaremos, ¿de acuerdo? Además es un programa que vale muy poquito, prácticamente es open, pero bueno, es, el, el autor es, es austriaco y pide 30 euros, poco para poder seguir desarrollando, lo vale, el programa lo vale. ¿vale? Aquí tenéis la dirección, se llama Astrométrica, y finalmente, el mismo astrométrica ya te produce las, las coordenadas y la envías finalmente al Minor Planet Center. Bueno, yo creo que lo mejor es, sería ir a ver, ir a ir a hacer un ejemplo. Bueno, os enseño, os enseño algunas imágenes. Bueno, esto sería la página. Nos conectaremos, pero bueno, para que la veáis... La charla la he colocado. Esto sería la página donde mm, eh, estarían los datos del, del Neo. Claro, ahora os parecerá que está todo lleno de números y muy complicado, pero si os metéis en el mundillo es muy sencillo, ¿no? Aquí simplemente tenéis en la primera columna, la fecha, la hora. Ya os he dicho que este objeto, eh, en este caso es un objeto, este objeto lo, lo, lo observé antes de ayer por la noche con el TAT, ¿vale? Uno de los telescopios de gloria. Eh, es, un, es un objeto que, bueno, se descubrió pues hace muy poquito, una semana, es un, es un NEA. Le sigue llamando NEO porque, porque hasta que no se calcule la órbita no sabemos si será un asteroide o un cometa. Pero bueno, si fuera un cometa, vamos, sería extraordinario. Probablemente será un, un asteroide con órbita cercana a la Tierra. Pero hasta que no se confirme su órbita... Se seguirá, se seguirá llamando NEO. Y de hecho, este, num, este número tan raro, S004569, es una designación provisional hasta que no haya suficientes observaciones, no, se, no pasará a tener un nombre definitivo y sabremos si es un en fin un NEO o es un NEO. Luego tenéis las coordenadas, ascensor recta de declinación, ¿vale? coordenadas asociadas al cielo, el brillo o magnitud del objeto, 18,2. Y muy importante, cómo se mueve el objeto, ¿vale? Cómo se mueve el objeto, la velocidad, los segundos de arco por minuto y el ángulo, ¿vale? Con estos dos parámetros podemos definir. Luego, eh, la altura y la acción del objeto en nuestro observatorio, dónde está el Sol y dónde está la Luna. En definitiva, no es tan complicado, evidentemente si nunca lo habéis visto, pues bueno, pues tenéis que familiarizaros. Pero vamos, eh, yo creo que es de las observaciones, o sea, de las observaciones... Pues que se pueden que pueden realizar sobre todo los, los estudiantes. Bien, os enseñaré, repito, este fue el objeto que observé hace dos noches, justamente para tener un ejemplo real. Aquí tenéis. Lo vamos a hacer ahora, pero os quiero enseñar las imágenes. Aquí tenéis el objeto. En una. Lo, lo, interesante, lo interesante del software. A ver si os cuento lo que está pasando aquí. Vamos a ver en la imagen de la izquierda. Eh, eh, es la imagen directa observada con el TAD. Yo ya me he asegurado que el, el campo es el que toca, pero aquí, veis en el circulillo, no se ve nada. El objeto es muy débil y no podemos detectarlo. Pero, lo que se suele hacer con estos objetos es tomar varias imágenes, en este caso yo he tomado 10 imágenes de 30 segundos de exposición cada una. Y lo que, lo que hace Astrométrica, el programa de reducción, es sumar las imágenes, pero con la velocidad y la, y la trayectoria del asteroide. Fijaros qué maravilla, como la imagen de la derecha, las estrellas aparecen movidas, evidentemente, ¿vale? Porque estoy siguiendo al asteroide. Y ya aparece un puntito blanco señalado con la flecha. Eso es el asteroide. Eso es el asteroide, ¿de acuerdo? Eh... Bueno, he dicho 10 y son 20, perdón, está aquí abajo. ¿vale? 20 imágenes de 30 segundos cada una, aparece el asteroide. Bien. Eh... Finalmente, ahora haremos el ejemplo, ¿eh? pero os quería contar que se puede hacer ciencia con, con, este, con este proyecto, con este programa, podemos caracterizar las órbitas de, de Eneas y sobre todo la otra parte que os he contado, podemos seguir aneas conocidos, no vaya a ser que debido, eh, sobre todo como os digo aquí, los PHA, eh, los realmente peligrosos para la Tierra, no vaya a ser que debido a alguna colisión o algún acercamiento a otro asteroide cambien un pelo en su órbita y pasen realmente a ser objetos peligrosos para nuestro planeta. Lo cual esto un poco, con esto os quiero indicar que no solo es un proyecto interesante para los estudiantes, aprenderán, eh, yo creo, en distintos aspectos, tanto de astronomía, como de matemáticas, como de trigonometría, sino que además es el, un claro proyecto de ciencia ciudadana donde la colaboración, la pequeña colaboración de una persona es muy importante, ¿no? Eh, imaginaros eh, bueno, que hacemos miles de, de medidas con telescopios, ya digo, pequeños, eso nos ayudará a realmente eh, calcular las órbitas de los asteroides. Bien, vamos a, vamos a hacer el ejemplito, ¿Vale? Aquí era la charla. Vamos, vamos a ir directamente a, primero a la página. Bueno, ahora me veis a mí, pero ahora vamos a ir a la página de... Eh, vamos a ir a la página... Bien, aquí está. A ver si lo consigo. A ver si consigo compartir. Sí. Aquí está. Bien. Um, lo primero de todo, como digo, vamos. os voy a enseñar la página del Minor Planet Center. Mm, fijaros, es esta de aquí, ¿vale? Eh, aquí está. Es esta, esta página, la dirección, la... La tenéis en la charla, ¿vale? Cuando he puesto seleccionar el objeto, esta es la página del Minor Planet Center donde podéis encontrar cada día, esto se actualiza, yo diría, no cada día, cada hora. Aquí tenéis los objetos que ahora mismo eh, los astrónomos estamos pidiendo o se necesitan observaciones para eh, definir y caracterizar bien su órbita, ¿vale? Estamos hablando que tenemos alrededor de... Bueno, eh, no los he contado, que habrá unos 40 objetos, ¿vale? Repito, esto va cambiando. ¿eh? Algunos de estos objetos saldrán si hay suficientes observaciones y se define bien la órbita y entonces pasarán a tener una designación permanente y se irán añadiendo nuevos. ¿Cuál es el principal problema? Bueno, podéis ver que las magnitudes, sería la parte, la, la V, eso está en la hacia el final hacia el final después de la declaración tenéis una v bueno eso es la, la magnitud evidentemente a, a más magnitud más bri, más eh, menos brillante ya os he dicho que va al revés entonces claro si queréis usar por ejemplo el TAT, que es un telescopio de 30 centímetros claro irse más allá de magnitud 18 es complicado no vais a llegar y veis que aquí la mayor parte de los objetos tiene magnitud 20 21 bueno hay algunos de 23 claro eso necesitarán telescopios, pues a lo mejor de, de un metro y medio, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí los hay de magnitud, por ejemplo, aquí estoy viendo uno que se acaba de añadir que tiene magnitud 16. Es increíble que con magnitud 16 todavía te, esté en la lista. Probablemente es un objeto raro, probablemente es un objeto raro. Es. Lo veis al final de todo, al final de todo, hay un objeto que es P10CNVF que tiene magnitud 16. Interesante, este se puede hacer con el TAT. Digo con el TAT o si tenéis un telescopio en vuestra casa que, eh, que es pequeñito con una CCD tiene que tener, en fin, tiene que tener un mecanismo de medida, o sea, una, una instrumentación eh, apropiada, ¿vale? No vale hacer una foto y, y enviarlo al Minor Planet Center, vamos, no nos no dejarán. Bueno, yo el objeto que hice, como os he dicho, vamos a verlo, es el tercero, ¿vale? Lo estoy señalando. Es uno que tiene magnitud tiene magnitud 18, S004569. Una vez has elegido el objeto, tienes que decirle desde qué lugar de la Tierra lo vas a observar, ¿vale? Veis que aquí abajo pone código del observatorio, eh, el del Teide 954, ¿vale? Eh, repito, no es lo, hay que ponerlo, no es lo mismo observarlo desde Colombia, por ejemplo, que desde, desde aquí, desde Tenerife, las coordenadas serán distintas, porque estos objetos están cerca de la Tierra y pueden variar por paraje sus coordenadas. Una vez tenemos seleccionado, le damos a arriba al botón de arriba, generar efemérides. y, y bueno, no, y no nos sale nada porque, porque seguramente es de día y entonces este, este programa es muy listo. Y si es de día, pues es, no, no te da los resultados. ¿De acuerdo? Eh, entonces, vamos a decirle que empiece las efemérides desde ahora... ¿A qué hora es? Si le damos de... Ahora y 10 horas. A ver si la saca. No, tampoco. Bueno. Bueno, las coordenadas... Vamos a ver, eh, vamos a ver, más, no, esto tendría que dar unas 8 horas, 20 minutos, vamos a ver si por algún motivo no me está dando las coordenadas, por algún motivo no me está sacando, esto es lo que tiene el directo, pero bueno, habéis visto antes el listado de coordenadas en algún lugar, 95-4 en algún lugar eh, en algún lugar vale puede ser también a ver, vamos a enseñar vamos a sacar otro a ver si es que este ya ya no quiere bueno por algún motivo igual no tiene por algún motivo igual ya no, ya no ya no se necesitan más observaciones. Bueno, vamos a sacar otro objeto, es, es, es lo mismo. Mm, bueno, aquí veis, una vez le, le dices, aquí sale perfectamente, ¿no? las 7 de la mañana. De, no, las 3 de la mañana. Bueno, aquí os, os sale el listado, las efemérides, para vuestra observación. En este caso, bueno, es otro objeto un poco complicado, magnitud 21. Eh, me pregunta José Antonio que tiene un telescopio de 25 centímetros, si llega a magnitud 20,5. Complicado, complicado. Depende de la CCD que tengas, pero vamos, con un telescopio de 25, que es más o menos el diámetro del TAT, el TAT que tiene 26, hombre, con una muy buena noche, pues puedes llegar a 20 pero es complicado, yo creo que está al límite de lo que puede hacer en un telescopio, ¿vale? Bueno, en este caso, ya digo, estas efemérides, pues, eh, bueno, pues tendríamos aquí la hora, cada hora, le he dicho que lo saque, bueno, esto sería para el día 26, que esto esto es, esto es, hoy aquí estamos, a 25, bueno, pues esto sería para mañana, y veis que aquí es cada hora, a las 3, a las 4, a las 5, y bueno, pues nada, te saca las coordenadas, te saca la magnitud, en fin, todos los los parámetros que tiene el objeto. Bien, lo que quiero um, es um, hacer un ejemplo, ¿vale? A un, con el astrométrica, es decir, una vez tenemos las coordenadas, hemos hecho las observaciones, por ejemplo, en este caso es con el TAT, bueno, pues vamos a ver cómo se saca la posición del objeto y cómo se, eh, y cómo se reporta, ¿vale? Bien, me volvéis a ver a mí, pero por poco tiempo. Vamos a... aquí. Bien, venga, que nos quedan cinco minutillos. Rápidamente, eh, este es el programa de Astromética, ¿vale? Esto es una, eh, eh, bueno, pues un Windows 7, sin problema, ¿vale? Es muy sencillito, aquí podríamos, aquí podríamos ver alguna de las imágenes, con este, tenéis aquí botones directos, vamos a cargar una de las imágenes, ¿vale? Repito, estas imágenes, como podéis ver aquí, son del objeto S004569 y las observé la noche del día 23, un par de noches o tres noches, ¿vale? Con el TAT, que repito, tiene 26 centímetros de diámetro, pero tiene una buena CCD, ¿vale? Es lo que le da... Vamos a coger una cualquiera, la número 10, ¿vale? Bueno, pues aquí la tenéis, ¿vale? Una imagen muy chula, muy bonita, de... Vamos a ampliarla un poquito más de el campo del asteroide. Como os he dicho antes, el asteroide está más o menos por esta zona, donde está la crucecita. Evidentemente, pues no, no, no lo vemos. no lo vemos. Esta es una exposición de 30 segundos, el asteroide tiene más de magnitud 18, no lo podemos ver. Pero, como habéis visto en el listado de imágenes, tomé alrededor de unas 30 imágenes, lo que podemos hacer es, eh, es sumar, ¿vale? Hacer lo que se llama un stack de 10 imágenes a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, vamos a, vamos a quitar esta. Para el stack es muy fácil, es este botoncito que veis aquí arriba, en las estrellitas, lo pone y además, stack imágenes, le damos, las añadimos, por ejemplo, desde la 1 hasta la 10. Abrimos. Bien, le damos OK. Carga las imágenes. Y. Bueno, ahora ya nos está diciendo las coordenadas del centro del campo. ¿Vale? Que sería esta extensión de declaración. Aquí verificamos que está bien. Y lo más importante: a ver, si el objeto fuera conocido, lo colocaríamos en, en objeto y él ya lo identificaría y nos sacaría el speed, la velocidad y el position angle. Eh, el ángulo de posición de la, de la del movimiento. Como este objeto no está conocido, aunque pongáis ese 0049 no sé cuántos, pues no, no dirá nada. Con lo cual tenemos que ir a, la, a las efemérides, que ya os he contado, y sacar su velocidad y su ángulo de posición. Estos dos que están puestos, 1.8 y 148, ya los había puesto yo antes, ¿de acuerdo? Y con estos dos datos simplemente le damos a OK. ¿Vale? Es lo que hará, primero, alinear las imágenes, como veis aquí, por pues se pueden haber movido. También va a resolver el campo, es decir, a ver, todos estos, todos estos puntitos verdes vale, son estrellas que ha sacado de un catálogo donde están muy bien definidas sus posiciones y eso nos servirá para luego calcular la posición y hacer astrometría de mi asteroide. Y finalmente, si vamos hacia abajo, aquí lo vemos. Como solo son 10, no se ve mucho, pero se ve perfectamente. ¿Veis? Donde yo tengo ahora mismo, cerca de la flechita, ¿lo veis? Como ha aparecido el objeto, el objeto puntual, ¿eh? mientras que las estrellas están movidas, claro, porque estamos siguiendo al asteroide, en este caso al Neo. vale Podemos hacer un clic con el ratón encima del de objeto y aquí ya lo vemos perfectamente, además ajusta una función gaussiana para calcular perfectamente su ascensión recta, su declinación y su magnitud. Lo veis que lo pone debajo, ascensión recta 20, 28, 19, declinación menos 21, 0,7, 42 y, una, y ha calculado una magnitud de 17,8. <coughs> bueno, nosotros sabíamos que está alrededor de... 18. Bueno, aquí es donde podríamos ponerle el nombre del objeto, ¿vale? En el cuadradito S00 no me acuerdo, 49 49 62 creo que era, ¿vale? Y al darle a aceptar, y al darle a aceptar, eh, ya lo ha incluido en el informe que enviaremos al MPC. Bueno, primero veis que aparece ya señalado violeta y ya está incluido. Hay una herramienta que podemos ir, esta especie de, de cartita además lo pone, enviar al Minor Planet Center, vamos a abrirlo y veréis como aquí es, todo esto se define, ¿de acuerdo? Se define primero el código del observatorio el observador el que ha medido, en este caso soy yo qué telescopio hemos usado bueno, pues, cuando hemos hecho el update? Y bueno, aquí hay varias líneas porque yo ya he reportado este objeto, ¿vale? Lo he reportado y de hecho lo he reportado esta mañana, ¿vale? Esto enviaríamos el mail y ya está, ¿vale? Yo he reportado estas medidas esta mañana y ya están incluidas, es decir, cuando vayáis a un objeto vamos a volver a... ahora va, vamos a volver al reporte del MPC y veis que cuando vayáis a un objeto hay una lista de observaciones ya realizadas. Entonces, allí si el Minor Planet nos lo aprueba, aparecerán nuestras observaciones, lo cual es algo muy motivador. Yo creo que es muy motivador porque, bueno, los estudiantes o nosotros mismos veremos cómo no se tiran a la basura las observaciones que realizamos. Bueno, si las hacemos mal, si sí. Si hacemos malas observaciones, hay algún error de tiempo o algún error de medida, o eso equivocáis en el objeto, mmm, mal asunto, ¿vale? Os lo dejarán pasar un par de veces a la tercera, fuera. ¿Vale? Pero si no. Bueno, pues se irán añadiendo esas observaciones a la base de datos y en el momento que hayan suficientes observaciones de estos objetos para hacer un cálculo de una buena órbita, ¡pum! Pues ese objeto tendrá un nombre definitivo y nosotros pasaremos a la historia, nunca mejor dicho, como eh, bueno, pues una de las personas que han um, ayudado o que han participado en la órbita de ese objeto. Eso siempre va a quedar um, allí, de acuerdo bueno yo creo que es un proyecto que por su sencillez bueno es muy potente ¿no? de hecho si vamos otra vez no lo vamos a enviar ya lo hemos enviado de acuerdo vamos si queréis otra vez al vamos otra vez a la, al reporte del, del objeto al menos planet center ¿vale? vale volvemos a este volvemos al a este Neo que vimos, entonces veis que en la parte de arriba dice Observations, aquí, ¿no? Vamos a, aquí, observ Observaciones. Si pinchamos, aquí están todas las observaciones con la fecha de gente que ha participado, que está participando en la mejora de la órbita de este Neo en concreto, ¿de acuerdo? Aquí es donde, repito, pues, aparecerán, si se aprueban, las observaciones que nosotros eh, realicemos. Bueno, yo creo que ya hay bastante. Llevamos la hora, ha sido quizá un poco rápido, vale, pero bueno. Ahora, a partir de ahora, a partir de ahora tenéis tanto el, la unidad, la actividad eh, educativa como el, la charla y, por supuesto, me tenéis también a mí. Si tenéis cualquier duda con, con los chavales, pues pues podéis preguntarme. Creo que es un proyecto eh, muy interesante, es eh, un poco el espíritu de la ciencia de la ciencia ciudadana, bueno, y bueno, espero que, que realmente empecéis a observar, tanto con, con el TAT como con otros eh, telescopios de, de gloria. Si tenéis alguna preguntilla, pues, pues venga, ahora es el momento de, de hacerme las preguntas. Recordar que hay un retraso de aproximadamente... 15-20 segundos entre que la escribáis y oigáis la respuesta. Yo la veré al momento, pero tardará, lo oiréis al cabo de 15-20 segundos. Bueno, a ver, alguna alguna preguntilla, recordar también que el próximo, bueno, a mediados de agosto voy a dar otra charla sobre auroras boreales, nos vamos a ir a Groenlandia a hacer observaciones de auroras y aprovecharemos también para hacer una práctica muy interesante que es el cálculo, de la altura de las auroras boreales a partir de observaciones con dos cámaras y con paralaje, ¿vale? Entonces, bueno, te una charlita a mediados de agosto, ya está anunciada en Astroaula, o sea que ya os podéis, si queréis registrar, lo mismo, encaminada a hacer, ofreceros material, prácticas para eh, vosotros mismos o en alguna charla o sobre todo, bueno, puede hacerlas con eh, con estudiantes, Vale, a ver alguna pregunta. Tenéis alguna preguntilla. Lo repito, va, va a tardar un poquito en, en responderse. Ven, Alejandro me pregunta si se podría usar el matemática para análisis de, de las fotos. Hombre, por poder puedes usar puedes usar lo que tú quieras, vale. Eh, pero claro, lo que lo, el, el Astrométrica, o hay otro programa americano que se llama Canopus, eh, pues ya están, ya está todo hecho. Pero vamos, si tú tienes ganas y si quieres desarrollar todos los cálculos, y pues no hay problema, eh, puedes usar el programa que tú quieras. Mi recomendación, en los dos mejores programas, y lo, y, y lo usamos prácticamente todos, es Astrométrica, o. El americano que es, se llama eh, Canopus. Eh, Alberto pregunta que cuando se considera que un NEA está perfectamente tipificado y controlado. Bueno, realmente, pues eso no, no, no, no, no se puede decir, ¿no? Es decir, tú puedes tener un NEA con una órbita eh, definida, ¿de acuerdo? Se, una órbita se define pues, con, con, con observaciones, Normalmente se necesitan arcos de observaciones a veces de hasta meses. ¿Vale? Pero bueno, puede ser que tú tengas la órbita perfectamente definida, ah, tenga una pequeña perturbación mm, gravitatoria de algún planeta gigante o incluso una pequeña colisión o algún encuentro con otro con otro asteroide y ahí se, se cambian los parámetros orbitales. ¿no? Eh, por eso es importante, hombre, lo más importante es primero caracterizar los nuevos, ¿de pero luego, bueno, no está de más el hacer un seguimiento de esos sobre todo de los PHA, eh, por si algo varía, eh, ¿no? Mm, sí, eh, me pregunta eh, Celina, eh, que tiene un alumno motivado por las auroras, claro que se puede apuntar a la charla, como si quieren apuntar 20. El límite de, de la sala muy grande, no hay problema. Sí, sí, lo entenderá, ¿no? La verdad que ya veis que el lenguaje es bastante intento. Que sea bastante entendible, entonces no hay no hay problema. Cebrián me pregunta eh, bueno si los PHA pertenecen al grupo Atena. Hay de todo, puede haber puede haber, eh, puede haber principalmente, pero también puede haber eh, amor y que, que estén. que se definan como pHA. Ya veis que pHA en definitiva es un tema. Eh, de eh, la distancia entre órbitas y cualquier nea puede cumplir esa, esa propiedad. ¿no? Eh, David, ¿se puede acceder en algún enlace a la charla de la semana pasada sobre el cálculo? De las... Sí, en principio el, el, todavía no lo he puesto, pero, pero en breve, a ver si esta semana ya me pasan la, la charla y la colocaré en el mismo lugar donde tenéis anunciadas las charlas que voy a dar, pues veis que ahí hay unos enlaces que te llevan a las charlas dadas, ¿no? Pues ahí mismo, a ver si, bueno, esta semana va a ser difícil que es viernes, pero la semana que viene sí colocaré ahí la, la charla de las curvas. José Antonio, ¿a qué se deben los residuales de las mediciones? Bueno, a ver, los residuales que aparecen... Que aparece, los errores, me imagino que me estás hablando de ascensión, recta y declinación, hombre, se deben a los errores que tienen de medida las estrellas, ¿vale? Eh, eh, las estrellas que tú estás tomando como de referencia no tienen medidas exactas, tienen unos errores. Bueno, pues a partir de, eso, de esos errores se infieren los errores del asteroide y por eso, pues bueno, llegan a lo que sería una décima de de, una décima de, de, arco, de segundo de arco, que a mí me parece que está muy bien, ¿vale? Conforme mejoren los catálogos, que eso ha ido pasando en los últimos años, los catálogos estelares han mejorado, pues irán mejorando esos errores. Luego también hay otros errores debido a que tú no pones el centro exactamente donde, donde debe estar, etcétera no Pero vamos, son errores muy buenos, tener errores de décimas, de segundo de arco, a mí me parece muy bueno. ¿no? De hecho, el Menor Planet Center te acepta, los errores tienen que estar por debajo del segundo de arco, que está, que está realmente bien. no Bueno, pues nada más, eh, muchas gracias a todos por, por aguantar una hora y espero que, que sigáis en fin, atendiendo las charlas. Bueno, la última pregunta, Alberto, ¿qué requisitos debe cumplir una cámara de CCD? Hombre, yo te diría que por debajo de 3.000 euros va a ser difícil, desgraciadamente hay que hablar en, en dineros, ¿no? Pero bueno, si quieres hablar características técnicas, pues bueno, pues tiene que ser una cámara CCD que tenga una determinada resolución. Primero, que sea muy lineal, ¿vale? Y segundo, pues que tenga una determinada uh, resolución espacial, es decir, que cada píxel vea como mínimo segundo de arco o menos que tenga un ruido de lectura abajo, alrededor de 5 electrones eh, que tenga una que tenga una lectura más o menos rápida, en fin eh, ya digo, o sea, eso se llama eh, yo creo que cámaras mmm, tienen que ser cámaras medianamente profes no profesionales no, pero, pero que mmm, su precio rondará los mil euros, ¿no? O sea, no, no no, se puede hacer este tipo de medidas con una cámara que te cueste 100 euros, ¿no? Por decir algo, no, no, no, no, no ni, ni será lineal ni tendrá las características, ¿no? Eso, bueno, por pues las cámaras big por ejemplo, son buenas cámaras a precios asequibles, ¿no? Y bueno, pues hasta hace poco yo tenía la ST10, una cámara que no es excesivamente cara y que puede. Servir. De hecho, es más importante casi la cámara que el telescopio. O sea, con un telescopio de 20-25 centímetros está bien ah, y colocas una buena cámara, puedes hacer buenas observaciones. Nada más, me voy que yo todavía no he comido, no he almorzado y ya toca. Un fuerte abrazo a todos y hasta la siguiente.